el día de hoy nos encontramos en una plaza chiquita pero muy reconocida por su iglesia, Mario Sí, es la iglesia de Valenciana Ajá. Pero ese video lo va a hacer mi papá Ajá, Exactamente Pero ahorita nosotros andamos aquí caminando en, en, en la placita a ver qué comida está Sí, y comidas típicas de aquí, Mario y encontramos una típica de aquí de eh, Guanajuato, Guanajuato Mario Que se llama guacamaya. Ajá, Vamos exacto. a ver que, Vamos cómo, a probarlas. cómo está hecha Sí, ahí. porque fíjense que mi hermana Ángela, como ya les comentamos, ya había venido antes Y nos dice, las guacamayas son un plato típico de aquí de Guanajuato Ajá, exacto. Y las muy queremos bueno. probar. Dice que son muy picosas, Mario, Ángel. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ajá. A ver qué tal. Ya comemos habanero. A exacto. ver si está más que el habanero. Miren, se encuentran aquí, justo al lado de la iglesia. Ricas guacamayas. Guacamayas, pues son los pájaros, lo sabes que hablan. Exacto, pero, pero ahorita es nos van a explicar qué son las guacamayas. La guacamaya es una torta, lleva adentro aguacate, okay. chicharrón, salsita mexicana. Ah, okay huevito cocido, okay. Okay. el chicharrón es de guayaba, ¿De wow guayaba? de guayaba, así se llama no. la marrana, ah, yo dije ah qué raro, la salsa está hecha con chile de campana, chile de, de campana? campana, ¿cuál es ese, el chile de campana? ¿lo sabes? porque no, pica no. y repica, ah <risa> exacto, <risa> está chido, ¿cuál es su nombre? Violeta, ¿cuántos años tiene vendiendo aquí esta rica guacamayas? Cuatro años, cuatro años, cuatro años, cada ratito su aguacate y luego le ponemos su huevo cocido se le pone un poquillo nada más para que no les dé el sabor así mucho a a más para que sea el sabor. el sabor y luego le metemos su chicharrón de guayaba de guayaba. <ríe> de guayaba chicharrón de guayaba a y luego ya se le pone su salsita oh, oh, que rico se ve rico, qué rico. A ver cómo le haces para morder ese... ese no es, sé, Mario. Muy gordo, muy Debes dicho. de tener una boca muy grande para poder morder esa torta. <risa> wow. wow, Y esa y famosa guacamaya. Es eh? rápido la preparación. ¡Muy rápido! Eh, obvio, ella prepara el huevo cocido en su casa. Ajá, y ya tiene, el, tiene todo tiempo, hecho. Ya está Ajá, todo más para, para servir. ¿Y de cuánto es el costo de esto? 45. 45, 45 económico. pesos. Está económico. Y sí, para un buen desayuno, comida o cena también. Exacto. ¿Qué, lo más típico que lo coman, ¿en, en qué hora? Pues o sea, la, ahorita de... Como de 12 años. Es desayuno. 3, 4. Ah, es desayuno, no, okay. ok. Ah, pues está bien. Y pues ahorita vamos a probarlo, Paul. Ah, exacto. Pero antes hay que, pagar. hay que pagar, Mario. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, adiós. Bye. Pues bien, Mario, ahora sí vamos a probar las famosas guacamayas, un plato típico de aquí de Guanajuato. Fíjate, Paul, y hay que probarlo. Me gusta el, el sentido de humor que tiene aquí en Ajá, Guanajuato. Ajá, en Guanajuato amable, son, ¿eh? usan mucho lo que son este, frases típicas de aquí de Guanajuato y sí, son muy inteligentes, no, Mario, para son crearla. Muy amables la verdad. Y muy amables, eso sí, nos ha sorprendido que en cada parada en la que hemos estado, diario nos ofrecen servicios así amablemente. Hay que a probarlo. Ver, pruébala, Mario. No, no, sí, sí. Primero dale una buena mordida. Oh, Mario, si sí abres la boca. Está un poquito picoso. Un poquito, pero. Por la salsa? Ajá. Vamos a probarla A ver si puedo abrir la boca así de grande como Mario la abrió mm, Un poquito enchiloso Pero ah, si sí, vale la pena la verdad Ah, sí, como de dice como la señora, es de, de, campana. de campana Pica y pica y pica y pica <risa> Y rep te pica, pica Y pues mira, aquí enfrente tenemos la iglesia la, la iglesia muy famosa, se llama Valenciana Incluso en el canal mi papá va a salir, ¿verdad? ¿eh? Sí, de hecho, ahí mi papá va a bloguear lo que está dentro, Mario Le vamos a contar un poquito Hagan de cuenta que esa iglesia por dentro está bañada en oro, Mario Ajá. Para que vayan a ver el video de mi papá ¿Y si es oro de verdad? Obviamente Mario, Yo eso no lo sabía, ¿eh? Uh -huh, está chido, la verdad está muy bonita. No, foto. Incluso es demasiado, demasiado antiguo, es como de, no sé. Tiene rústicas. rústicas Ajá Fíjense sí, sí, Allá adentro hay pinturas Desde 1985 Imagínate Guau wow, años esto. Mario Aquí alrededor de esta plaza hay, Pues hay mucha comida Hay elotes Esquites Este Tostadas de, de pata Para poder y, disfrutar y También aquí. hay enchiladas mineras Las, las típicas Las típicas Enchiladas es mineras lo que más encuentras Aquí desde en Ya Ya las probamos En un video anterior De so, el Mercadito Para que ahí vayan a verlo Y la verdad Nos parecieron muy buenas sí, También bueno, la torta esta Mario Que son guacamayas Yo la nombro como torta pues Pero se me muy rica. Para ustedes las guacamayas van a ser los pájaros Como ya les comentaba, esos que hablan mucho Exacto sí, Ahorita nomás les vamos a enseñar aquí las por fuera y, y ya el video Vayan a verlo con mi papá así, ¿Sí? a explicar todo. Y también Mario recuerden Vayan a ver todos los videos Estamos a una altura como de 2230 metros wow. a nivel del mar bueno, Aquí Miren. uno camina Y me falta el aire con poquito Y luego, luego se te resigan mucho los labios por la altura Y a Mario Ah, les, voy a, les voy a comentar algo: le sangran las narices por la altura. Exacto, cada que voy a Guadalajara o una parte alta, me empieza a salir sangre. No. Y miren, es por la altura aquí atrás de nosotros es lo que está la plaza, Mario. Ah, de veras? Todo eso es la plaza. La, es una placita chica, pero está muy bonita. Mira, va llegando gente de un tour. Ajá, ah, exacto. Vamos. ver. un camión mira. urbano, eh, porque dan de cuenta que aquí también pueden agarrar camiones urbanos, Mario. Sí, o sea, mira. Que se mueven por una cantidad mínima. Exacto, y pues nomás vamos a mostrarles aquí en las escaleras y ya. Ahorita esto lo van a ver en el canal de mi papá, Ajá, les va exacto. a mostrar todo. Y pues y... nomás para que vayan a picarle el video de mi papá, es una probadita de esto. Vean sí. esta hermosa iglesia. Ahorita les vamos a enseñar un mirador que está aquí al lado, que se ve bien chido la ciudad. Uh, ok, porque Mari. estamos, como les decimos, estamos a 2200 30 metros a la altura del mar y pues mira Poguelo, ahorita ya nosotros vamos aquí al mirador al Ajá. que te digo Esa es la calle principal, la Ajá, que sube y, Mario, sube y baja Mario, para para, esta, para conocer esta bonita iglesia Mario sí es muy, es muy popular aquí en esta zona, esta iglesia Cruza miren, Mario, aquí corre, está. corre, Ahí está arriba, y pues wow. mira, vamos acá, hay un miradorcito, se ve bonito la verdad Ajá. Se ve toda la ciudad para que ustedes vean que si estamos en una montaña muy alta Y que si estamos en Guanajuato <risa> No, no estamos haciendo este, pantalla verde ah, No, aquí no son efectos de pantalla verde Mario Aquí si miren, estamos en aquí Guanajuato Miren, aquí se a apreciar esta vista, está chido Estamos en altura, ¿eh? es la de las partes más altas de Guanajuato Ajá A ver, pa, ¿te pareció enchilosa? Sí. Yo vi que la estuviste probando. ¿Tú ya comiste, ya lo probaste? No. Ah, no, no la he probado. Le saca el chile, eh. man. Es rico. No, pruébala. No, no, no está enchilada. No, pruébalo. No, no Acabo de probar. Con eh, miedosa. miedosa. A ver, la la Pruébalo. Sí. Es que dice la señora que tiene chile de campana. Porque pica mucho. Porque repica y repica y repica <risa> mucho. Pica y pica y pica. Ajá. Ajá. Está muy chiloso. Dos, ¿Sí? dos. Está buena, está rica. Es un pico rico, Mario. Exacto. No más que Ancla le saca, pero tiene que darle la mordida por los frutores. <risa> ¡Ah! Ay, al Ay, pan, pa, tramposa, tramposa. ya tramposa. de Ahí van a ver los <ríe> suscriptores que es Coyana para Y no ir a no, mi papá, no haya ah, que tomar Oye, hay que finalizar este video. Ah, espero sí. que les haya gustado. Sí, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook y que queremos llegar a 10.000, 10, 10 mil. Vayan a 10, seguirnos. Mil. Solamente denle like y seguir. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram. Sí, que bueno, será va el y, y pues, Mario. Vámonos, ahí despiden video. Nos vemos. Nos vemos en un siguiente video. Mario La yeah. yeah.